Muy buenas. Cuando empezamos con cualquier lenguaje de programación, es muy importante que desde el principio controlemos la API. La API es la interfaz de programas de aplicaciones que nos va a permitir conocer todos los detalles del lenguaje. En el caso de Java, en la API están descritos todos los paquetes, las clases, los métodos y los atributos del lenguaje. En este vídeo vamos a ver la estructura que tiene la documentación de Java y vamos a aprender a generar para nuestros proyectos documentación en ese formato un buen programador debe ser capaz de documentar correctamente sus aplicaciones para que otros puedan utilizarla y para que cuando trabaje en equipo o cuando entregue su proyecto este pueda ser leído con facilidad empezamos aquí podéis ver la documentación de java JavaDoc. que en la parte superior aparece la dirección donde puede encontrarse y la estructura que tiene es en la parte eh, superior izquierda aparecen todos los paquetes de, de java y para cada uno de ellos cuando lo seleccionamos nos aparece en la parte inferior el detalle por ejemplo si seleccionamos java que es uno de los más estándares nos bueno, aparecería aquí todos los interfaces y todas las clases que tiene java veis que aparecen clases fundamentales como la de byte como la de char o como la de system que he preparado aquí a la derecha cuando vemos el detalle de una clase nos aparece en la parte superior el paquete al que pertenece, el nombre de la clase, el objeto de, del que hereda, System hereda de Object, como veis pone aquí, en la clase System extiende el objeto Object, es decir, que todos los atributos y los métodos que tenga el objeto Object, pues lo tiene también System. Una descripción de la clase, desde qué versión del entorno está disponible, de JDK 1.0. Después aparece un resumen de los atributos en el resumen aparece la lista de todos los atributos de la clase y como veis solo aparece una frase de la documentación porque más adelante aparece el detalle y ahí aparece el resto de la documentación. Y de la misma forma aparece el resumen de los métodos donde para todos los métodos que hay aparece solamente la primera frase de la documentación. ¿Por qué insisto en eso? Pues porque cuando termina la descripción del resumen aparece la parte de detalle Vemos que aquí nos dice que lo que hereda de la clase Object pues son todos estos métodos y que también están disponibles desde la clase actual. Y aquí aparece el detalle de IN, de OUT, incluso se pueden poner ejemplos y un poco lo que se quiera. Vemos que la primera frase es la que aparecía en el resumen de la documentación. Bueno, pues aparece el, el detalle de los atributos y luego aparece el detalle de los métodos, de todos los métodos de la clase. Bueno, esa sería un poco la estructura que tiene la descripción de la documentación. Vamos a aprender entonces ahora cómo generar un documento como este de una forma muy sencilla en nuestro código. Esto es lo que se considera una buena práctica de programación. Supongamos que tenemos una clase de, de una práctica, donde está el código relleno, donde tenemos una clase principal prueba, donde se va a probar el contenido, donde declara Dos objetos de tipo jarra y uno de tipo mesa y lo hemos hecho por pantalla. Y luego tenemos un paquete PRjarras con una clase jarra. Donde aparecen pues, los atributos, los constructores, los distintos métodos. Y una clase mesa que he puesto así además a conciencia. Porque otro elemento fundamental de la programación es la indentación. Es muy importante que el código esté bien tabulado y eso no cuesta ningún trabajo porque fijaros simplemente seleccionando el código con control a y control mayúscula F el código se nos indenta correctamente bueno, pues vamos a empezar a ver cómo se documentaría por ejemplo empezamos por esta clase mesa para generar la documentación simplemente hay que poner delante de cada clase delante de cada método barra asterisco asterisco y en eclipse autocompleta y nos da información por un lado aparece la información del autor de la clase bueno por ejemplo aquí ha bueno y aparecería una descripción fijaros como decía antes la primera frase para el resumen mesa va a representar una ubicación donde pueden ponerse jarras en los ejemplos usaremos solo dos jarras y hacemos lo mismo con cada uno de los elementos. Por ejemplo, para los atributos, si son privados, no se ven en la documentación. Si son públicos, sí habría que, que documentarlo. Y basamos al constructor. Hacemos igual, barra asterisco asterisco. Y nos genera la documentación para el constructor, donde crea una mesa recibiendo como parámetros Dos jarras. Jarra primera. Jarra segunda. Aquí tenemos un segundo constructor que lo que recibe son dos números con el tamaño máximo de la jarra, con la capacidad. Recibe el tamaño Máximo de cada una de las jarras. Capacidad de la jarra 1, capacidad de la jarra 2. Hemos visto que cuando el método tiene un parámetro se incluye el arroba param y cuando devuelve un valor veremos cómo se modifica con red barra asterisco asterisco. Enter, y se aparece el nombre del parámetro y return. Entonces, ¿qué hace este método? Devuelve la capacidad de la jarra seleccionada. Ahora digamos que tiene que tener el parámetro. Recibe el valor 1 o 2 para indicar la jarra devuelve la capacidad de esa jarra si me voy a la clase prueba jarras veremos que cuando pase el ratón por encima de mesa ya aparece una documentación que es la documentación que haya puesto en ese constructor y esto ayuda tanto a nosotros cuando estemos desarrollando como a nuestros compañeros de, de trabajo fijaros el primer paso importante es simplemente por haber puesto el barra asterisco asterisco en la cabecera del método. Veis, aparece la descripción y los parámetros. Vamos a ver cómo nos ayuda también en la construcción. Si digo m.capacidad, fijaros que simplemente escribiendo m.cap, me aparece la información de la capacidad de la jarra seleccionada, es decir, nos está dando la explicación del método capacidad. Indicando el parámetro y lo que devuelve. Esa es ya la primera ventaja que tenemos con hacer la documentación. Bueno, pues voy a completar la documentación, al menos de la clase Mesa, para que veáis el detalle y veamos cómo se genera el Java Doc. Vuelvo en un segundo. Bueno, pues vamos a ver cómo generar la documentación. Nos vamos al proyecto, botón derecho sobre el proyecto, seleccionamos Exportar y entre las distintas opciones aparece Java, Java Doc. Pulso Siguiente y seleccionamos nuestro proyecto. Puede que haya clases que queramos o no que aparezcan en la documentación. Por ejemplo, en nuestro caso, las clases de prueba, pues no las vamos a poner. Entonces tendríamos documentación con Java, en el paquete por defecto, el paquete PRJARRA, es donde está el de prueba y, y el resto de, los, de las clases. Y si pulsamos, veis que aquí aparece el test y como ese no queremos que entre, pues lo desmarcamos. Seleccionamos la carpeta donde va a desplegarse, que debería ser en la misma que la del proyecto, para tener el proyecto bien documentado. Y pulsamos siguiente. Pulsamos siguiente. Y terminar. Vemos que nos genera bien la documentación. Y ya nos aparece aquí una carpeta DOC. Que antes no existía. Donde tenemos toda la documentación del Javadoc. De forma que si ahora volvemos por ejemplo. A nuestra mesa. Y seleccionamos la pestaña Javadoc. Al ponernos sobre ellas. Pues nos aparece la descripción. O sea sobre cada uno de los, de los métodos. Igual si sí lo llamamos desde el prueba. Vamos a abrir el index.html. Podemos abrirlo también desde un navegador fuera. Y aquí sería como nos quedaría la documentación. Vemos que es el mismo formato: una lista de todas las clases. En nuestro caso, tenemos dos paquetes: el paquete por defecto, que tiene la clase prueba de jarras, donde vemos que aparecía clase de prueba para el proyecto de jarras, lo único que habíamos puesto, con el static void main. Y si nos vamos a la clase, la paquete pr jarras, aunque tenía dos, la clase jara que no la he documentado, aparece información por defecto de el constructor, los distintos métodos y si tuviera algún atributo. Y en la clase mesa, pues sí, aparece toda la documentación. Fijaros que sigue el mismo modelo que tenía el Java original. Clase mesa, depende de hereda de la clase object, extiende java.object, el autor, los constructores, donde aquí solamente aparece la primera frase, por eso insistía tanto. Porque si tenemos más de una frase aparecerán abajo. Igual con los métodos, toda la descripción que hemos puesto de los métodos. Que en el detalle ya aparecen las frases, si hubiera más aparecería aquí el resto. Y la descripción de los parámetros que no aparecía en el resumen. Pero De esta forma tan sencilla podemos generar la documentación de, de nuestro código. Con lo que cuando entreguemos nuestro trabajo parecerán bastante más profesionales que si no lo hacemos así. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, eh, poner un me gusta y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta pronto.